I did not do that of you. Never do the same. We will never get so stupid. We Excelente juela la espalda tú que coño hablas? Solo soy el Sheikah con tu abuela Mi familia manda Mango, ando Bruto como panda Río como Joker Ellos son mi banda Pan por bandana tú eres de los crew Yo soy de la pala, Saben yo soy K Tu si el club Tu a clau Oye can't stop. Yo soy de verdad Tu otro copia Don't say nothing Just side Si me ass o caña, caña tengo narco no es original Tú solo eres Marco Deja de buscar mamá Por la cuadra Marco Ande beso flow. 30 tira get scene, I release my fire No cap, pussy kill a Michael Myers You blind shine I just got a torch All my dark style ready Fuera de control sube a sensor y yo play in my rocket Just fit in my pocket Estoy pegando a toque Ven paga que lo bote. Están brillando mis dientes en tu culote Habla a mí te. de, romanticote Fue chica mala sé se llevó otro She's one about my hair, She's trying out to ride my head Estamos control entonces mi bebé, no Stanford, Stop Stanford, Stanford, Stanford, stop Stanford, Stanford, stop Stanford, Stanford, stop stop stop